Ese día será un día grande en soledad. No habrá nadie a tu lado, estarás desolado. Lo verás desde tu nube que está esperando. Que llegues algún día y no será andando. Qué duro resulta incluso pensarlo. Tener un día que dejarlo todo. Dejar la vida, dejar los amores, dejarlo todo y sin poder evitarlo. Puede ocurrirte en cada momento, la fecha no existe, no tiene importancia. Es muy duro pensarlo, eso es una evidencia. Está ahí arriba pendiente el sentimiento. Ese día será un día grande en soledad, no habrá nadie a tu lado, estarás desolado, los verás desde tu nube que está esperando, que llegues algún día que no será andando. tus eternos recuerdos los llevarás, contigo se marcharán todas las alegrías, dejarás tras de ti un surco de rosas y espinas, y llegarás a lugares que no te imaginas. Esta vez sí estarás seguro de que te fuiste, más de una vez lo creíste en vida, pero esta vez sí que será la definitiva. Habrás llegado al final, al final de tu vida.